La primera pregunta nos la envía Morty desde San Sebastián. Morty nos pregunta ¿Qué luz me recomiendas para crecimiento? Hola Morty, como bien nos preguntas, en el cultivo de marihuana en interior es recomendable tener una luz diferente tanto en crecimiento como para la floración. En ambas fases la planta necesitará una potencia y un espectro diferente. Lo primero que tienes que tener claro es que las plantas en sus diferentes fases del ciclo de cultivo requieren de una potencia y un espectro concreto para poder desarrollarse en plenitud. Durante las horas de luz la planta realiza la fotosíntesis. Es en este proceso a través de la clorofila donde la planta absorbe la luz y transforma la energía para su perfecto crecimiento. Dado que en esta fase las plantas son muy pequeñas, es conveniente no utilizar ni una potencia ni un espectro lumínico que sea agresivo para la planta. Por ello necesitamos de una luz de baja media potencia que no altere las condiciones de temperatura y humedad y que tenga un espectro azul para nuestro cultivo. Cuando se habla de espectro de la luz, podríamos traducirlo como el color de la luz. Algunas luces son más azuladas o frías y otras más rojizas o cálidas. Las luces azuladas de entre 5.000 y 6.500 grados Kelvin son indicadas para el periodo de crecimiento en indoor, mientras que para la floración es conveniente el espectro de 2.000 a 4.000 grados Kelvin de color rojizo. Por ello, los cultivadores más experimentados apuestan por tubos fluorescentes o bombillas CFL de luz azul para la primera fase vegetativa, que comprende las primeras semanas desde la germinación o desde el esquejado hasta el enraizamiento. La baja potencia requerida durante estas semanas, su bajo consumo y el poco calor que emiten las hacen ideales para que se desarrollen en sus primeros estadios. Posteriormente, una vez ya se han convertido en pequeñas plántulas, para su crecimiento cambian a luces con el mismo espectro azul pero mayor potencia, como las bombillas de halogenuro metálico, luces LED mixtas de sodio o paneles LED con el objetivo de que la planta crezca de forma vigorosa y robusta. Los más extendidos tal vez sean el halogenuro metálico o las bombillas mixtas de sodio, pero cada vez hay más cultivadores que se animan por los LEDs e incluso por los paneles LED debido a sus buenos resultados y el ahorro en su gasto energético. Eso sí, Morty, la potencia dependerá de la cantidad de plantas que quieras abarcar o de la cantidad de cosecha que quieras tener, dependiendo exclusivamente de tus necesidades.